tiempo que queríamos hacer esta fira, por circunstancias COVID no ha sido posible, pero este año la hemos ido atrasando un poco porque como se abría las posibilidades de hacer una cosa con todas las medidas sanitarias, pero al ser un espacio público abierto, pues era más fácil de controlar. Hay dos tipos de actividades, una que son talleres y la otra venta de producto directamente. Aquí empezamos dos acciones, una, un metro de Natura, a Casa Teva que es un metro de natura al balcón, porque básicamente Villa de Cancha pisos y se entregan cuatro plantas y luego una otra acción apadrina un escuseil. lo que es tema natura, donde venían la familia y bueno, conseguí que las que las nenas también impliquen impliquen una niña y tengan conciencia de todo lo que bueno. Ahora veía lo que me ha explicado todo lo que pueden hacer, pero bueno, hacer un montón, mira, en que te y mantenerlo. El tema de plantas, para los es que es muy importante, porque aprendiendo pues, bueno el medio ambiente, a cuidar de las plantas y es muy importante. Ah. Que bueno aquí propusaban de planta plantas en un árbol daban de casa, más sembran un olivo y así si ella también y que al cuidaré después y también donan plantas para cursarlas a casa y que es bello tot el mes verte los balcones de casa. Bueno, está muy currata, está muy bien pensado. El tema de trabajar las bolsas, bueno, las capas recicladas, bueno, trabajo muy, muy bien idea tal y así que sí, me encanta. Sí. fa falta multa abella, Multa, yo creo que no son conscients, pero fa falta multas abelles. Hemos ido a una zona con cuatro casas de abejas y nos explicaban cómo hacían la miel, y aquí hemos cogido uno con mucho miel y alguna oveja, abeja por ahí.